han reemplazado al partido político y ejercen la función de este sin responder ante nadie ante un comando o ante electores agregó el experimentado periodista planteó la necesidad de una respuesta urgente de carácter social política e institucional al problema en el marco de la legalidad democrática comillas otra vez los venezolanos corremos el gravísimo riesgo de que la mentira y la distorsión de la realidad se instalen en la cotidianidad de nuestras vidas y se apoderen del país, ya que están empeñados en extremar la polarización, exacerbar el odio y empujarnos a una confrontación donde corra la sangre de los venezolanos y no la de ellos finalizó. José Vicente Rangel Dixit y Chávez dijo anoten lo que Chávez dijo o va a decir en primer lugar estoy totalmente de acuerdo con José Vicente Rangel y yo así lo adelanto a la Europa a Norteamérica América Latina y el Caribe, al mundo. Nosotros aquí hemos aguantado demasiado. Es como cuando bueno, Ali Primera refiriéndose en aquella canción que se llama Canción Mansa para un Pueblo Bravo. Hay un verso que dice, que habla de, que se refiere a, al mandato aquel de Cristo, que si te dan por una mejilla, pon la otra, sé humilde. ¿Cómo es que dice Ali Primera, Tú que sabes las canciones. El chivo manso siempre lo arregla. Él dice que el pueblo ya tiene las dos mejillas moradas, ya la segunda le está doliendo, la segunda ya le está doliendo, la primera se la destrozaron, y la segunda mejilla ya le está doliendo a mi pueblo manso, a mi manso pueblo, es cuando Ali llamaba a que fuéramos montaraces, que al chivo manso siempre lo arrean, y al man, eso no, no pasa si es Montará, hay que ser rebelde, el pueblo tiene que ser rebelde, rebelde, no puede ser un pueblo manso, nuestros pueblos son bravíos. Entonces, nosotros hemos aguantado bastante, ¿Eh? hemos aguantado bastante. Por ahí andan repitiendo a cada rato porque el que la debe la teme. El que la debe la teme. No que Chávez, porque entonces me quieren echar las culpas a mí. Todo me lo, me lo cargan a mí, ¿no? ¿Eh? Todo me lo cargan a mí. Entonces hace poco leí a alguien, alguno de ellos que escribió y lo repiten por televisión y tal que si Chávez no se él sabe que no se puede meter con, prácticamente es un reto es un reto no, que no se con nosotros no se puede meter porque él sabe lo que le esperaría pónganse a creer en cuentos de camino ponme la cámara para acá burgueses pitiyanquis Pónganse a creer en que yo no me atrevo Ya que ustedes lo personalizan Bueno, está bien, háganlo Pónganse a creer en esos cuentos Se pueden llevar una sorpresita en cualquier momento No se equivoquen Están jugando con fuego Están jugando con fuego manipulando, incitando al odio, esto que dice José Vicente, y mucho más, y mucho más, todos los días, televisoras, estaciones de radio, prensa escrita. No se equivoquen, yo solo les digo... Y al pueblo venezolano se lo digo Que eso No va a continuar así No va a continuar así Primero Confío en que los órganos del Estado A quienes corresponde Iniciar los procedimientos Las investigaciones Cumplan con todos los trámites con todos los trámites confío en que los demás poderes a los que corresponde cumplan con todos los trámites que tengan que hacer solo quiero recordarles a aquellos que están transmitiendo por las ondas, ¿cómo se llama electromagnéticas mensajes de odio atropellando al pueblo atropellando la verdad incitando al odio a la guerra incitando a los militares incitando a los militares a que se pronuncien diciendo que bueno, que el presidente debe morir y lo dicen de distintas maneras de distintas maneras algunas veces de manera abierta otras de manera simulada subliminalmente ¿Mm? o porque una juez toma una decisión o un juez como el, el que se tomó hace poco la decisión que se tomó hace poco en un tribunal que yo ni siquiera conozco sé que es una juez pero condenó a 30 años a unos asesinos le masacraron a un pueblo en Puente Yaguno por fin ah entonces arremeten contra la juez, nombre y apellido, y dónde vive, y señalándola, incitando a la violencia contra la juez, tratando de chantajear a las autoridades, eso no se ve, difícilmente se ve eso en China, no, eso no se ve en China, ¿cómo? ¿En qué país se ve? En España en Estados Unidos, vayan a ver una cosa es la crítica y otra cosa es la conspiración y retar además no, conmigo no se van a atrever ah bueno, está bien yo te, después te he hecho un cuantico yo después te he hecho un cuantico que si a mí me tocan un pétalo con el pétalo una rosa este país se incendia ah. no compadre ustedes se les acabó su tiempo se les acabó su tiempo oligarcas ponme la cámara para acá que estoy hablando con los oligarcas no vayan a pensar que estoy llamando oligarcas a ustedes porque <ríe> oligarcas salen ustedes ahí <ríe> cámara, el que está manejando ahí las cosas ¿Eh? ustedes oligarcas, se les acabó su tiempo se les acabó su tiempo solo digo eso en función de esta importantísima reflexión de José Vicente Rangel ¿Eh? este país nuestro exige responsabilidad exige transparencia esa Ondas electromagnéticas por las cuales transmiten las televisoras privadas Que son empresas, nada más, son empresas Por las cuales transmiten las radios privadas Esta por la cual está transmitiendo eh, el canal del Estado El canal 8 Son de propiedad pública Son de propiedad social no se crean dueños de del espacio electromagnético, nadie lo es. Y hay una constitución, hay unas leyes, ustedes saben que hay una concesión que se le da a alguien, una persona, persona natural y jurídica para que opere. Y esa persona o esas personas responden. Ese es como el permiso que le dan a alguien para portar un arma, por ejemplo. Bueno, tú respondes, tú respondes. O el permiso para manejar, para circular en un vehículo. Tienes el permiso, pero tú respondes. Ese permiso no es para estar matando gente, disparándole a cualquiera, o nada. O meter un tractor con una rastra por la mitad de la avenida eh, 23 de enero en Marina y acabar con los jardines y tal o cualquier a mí me dan autorización para entrar en China y un pasaporte estoy autorizado para estar en China pero no para ir a hacer lo que me dé la gana en China o en cualquier país del mundo todo tiene que estar regulado y para eso están las leyes nadie puede creerse por encima de las leyes o más allá del Estado entonces aquí todavía quedan algunas personas en Venezuela que se creen por encima de las leyes más allá de las leyes bueno, porque siempre se acostumbraron a vivir así ese es su estilo de vida ellos hicieron su propia ley, la ley del más fuerte bueno, solo si es que mi llamado pudiera tener a estas alturas algún efecto en ellos lo cual dudo lo cual es un casi un imposible porque están llenos de odio y ya no piensan racionalmente son conductas irracionales bueno hace poco hubo un temblor fuerte yo estaba despierto leyendo a Mesaro y fue duro el temblor, muy duro, de inmediato, menos bueno, lamentablemente no tenía todavía el vergatario, pero tenía mi otro teléfono, el que no es vergatario, y llamé al vicepresidente, estaba despierto, y llamé al ministro de interior, despierto, y llamé al centro de Fumbisis, y estaban todos activados, y me informaron tantos grados, de intensidad el epicentro en tal parte y estamos llamando y ya tenemos en la calle policía, guardia nacional la gente está en la calle, mucha gente ¿Eh? di instrucciones de instrucciones llamé al gobernador de Aragua porque el epicentro estuvo hacia el sur de, de, de los teques por allí entre los teques y la Victoria llamé al alcalde de los teques bueno, estábamos activados todos y recibiendo reportes, afortunadamente no me dijeron que había eh, por allá en Maracay, me dijo el gobernador ISEA, antes de que amaneciera, no, se reportó por aquí un edificio con algún daño, alguna grieta, pero no es grave hasta ahora. Eh, la gente en la calle, bueno, prendan las luces, eh, patrullaje para evitar eh, la acción de Lampa, eh, televisión, el Canal 8, que salga de una vez al aire, explicando. Ah bueno, entonces viene un loco de esto, porque es un loco, un loco con un cañón, es un loco con un cañón. Lo digo, eso se va a acabar, ese loco con ese cañón se va a acabar o me dejo de llamar Hugo Rafael Chávez Frías. Ya basta. Así que si van a dar un golpe, padrino, prepárese. Bienvenido, vengan pues, vengan. Oligarca, vengan. Así que si van a hacer guarimba, vayan, los esperamos. Pero no vamos a tolerar más un loco con un cañón disparándole aquí a todo el mundo. Este es un país que tiene que respetarse. Y aquí tenemos que respetarnos todos. Ya basta. Así que no se extrañen, pues. Que nadie se extrañe. Llamo al pueblo a que se prepare. Porque como esto nos tienen amenazado, que si el Estado, en, cualquier, en cualquiera de sus niveles, bueno, ellos se dan el, el lujo, Ignacio, se dan el lujo, es un lujo, de que llega un funcionario del Estado a informarle para que firmen como dice la ley ¿no? la participación de que se va a abrir un procedimiento por una denuncia X, Y, Z y entonces transmiten transmiten atropellando al funcionario y poniéndole la cámara para que todo el mundo sepa quién es ¿Eh? y salen retando al Estado no, nosotros que... Eso se acaba o yo me dejo de llamar Hugo Rafael Chávez Fría. He dicho, en la sabana de Varina. Y cuando lo digo, estoy lleno de un compromiso profundo con este pueblo con el amor de este pueblo con la lucha de este pueblo con las madres venezolanas que hoy celebran, celebramos sus días las madres, todas las madres como dijo Andrés Eloy ¿eh? cuando va la pelea pone a las tres en el Anca nosotros las cargamos a todas las madres las madres viejas las madres que se fueron las que nunca se irán en verdad las madres viejas las madres nuevas las madres las madres abuelas las madres hijas las madres la madre patria la madre virgen y en esta batalla las ponemos a todas ni siquiera en el anca no, las ponemos en la vanguardia las ponemos en el centro de nuestro corazón este beso para las madres de Venezuela y ustedes madres de la patria sepan sepan que habrá patria habrá patria verdadera patria para para nuestros hijos esos hijos que ustedes han parido seguirán pariendo han amado seguirán amando Hoy, mañana y siempre.